destinos es Soacha, la casa oficial de la famosa garulla, una amasijo a base de maíz, cuajada y sal, que desde hace más de cinco generaciones ha degustado el paladar de propios y visitantes. Las garullas soachunas, según la ordenanza 214 de 2014, son reconocidas como patrimonio cultural e inmaterial del departamento por las prácticas tradicionales culinarias que en ellas se enmarcan. ¡Ay, qué bonito que es amanecer en el campo! El canto de los paritos que lo arrollan con su canto. Su hacha es muy grande, muy bonito, tiene muchas veredas, cultivos, ganadería. Muy bueno para venir a, a pasear. Con orgullo los invito al páramo de Sumapaz A ver agua cristalina y un bello fray lejonal Este paisaje que tiene mi vereda no hay ninguna Los tesoros que sacaban los miscas en la laguna Socha, Suacha es el segundo municipio más poblado del departamento de Cundinamarca en Colombia su área es de 184 kilómetros cuadrados y su población es de 533.718 de 2017. Su área urbana está conurbada con la del distrito capital de Bogotá, siendo parte de su área metropolitana. Es la capital de la provincia de Suacha, la que solo hacen parte dos municipios, Suacha y Sibaté. La palabra Suacha o Suacha es. Un topónimo del Ixcum idioma Huisca, Que se divide en dos palabras Sua que significa sol Y Cha que significa varón En la época precolombina Suacha era una aldea indígena De la confederación Huisca, En la cual según la tradición indígena Pochica enseñó la agricultura Los tejidos y el culto al sol La leyenda cuenta que viendo Estas tierras inundadas por Chichacum Bochica tomó un bastón dorado rompió un gran peñasco, con lo cual creó unas cataratas y desecó la sabana de Bogotá, formando el salto del Tequendama, en cuyos abrigos rocosos se encontraron los restos fósiles del hombre del Tequendama. Con la colonización española y la caída de la confederación, Suacha continuó siendo un resguardo indígena hasta 1600, cuando el visitador Luis Enrique fundó el nuevo pueblo de Suacha. En 1989 llegó el primer tren del ferrocarril a Socha, lo que mejoró ampliamente su comunicación con la capital colombiana, hasta ese momento limitaba a carrozas y movilización a caballo. Socha también posee varios humedales como el Neuta, Tierra Blanca, Tibanica, compartido con Bogotá, San Isidro, El Vínculo, La Muralla, El Cajón y La Laguna de Terreros. La Laguna de los Colorados se encuentra en los límites de Socha, ubicada en la cordillera oriental con piso térmico de Páramo y perteneciente al sistema del Páramo de Sumapaz. Se encuentra dividida en seis comunas a saber, Compartir, Xochá Central, La Despensa, Cazucá, San Mateo y San Humberto. El municipio cuenta con más de 400 barrios. En la gastronomía se destacan dos platillos típicos del municipio, como son las garullas y las almohadas, hoy protegidas como patrimonio y material por la Ordenanza 214 de 2014, expedida por la Asamblea Departamental de Cundinamarca. Como principales lugares de interés en Soacha se encuentra La paz y el Parque Principal, que conserva su ambiente de pueblo, la Casa de la Cultura, algunas haciendas y zonas verdes que aún se conservan en su pequeña parte rural así como las formaciones rocosas que se encuentran en sus afueras. El histórico Salto del Tequendama, una catarata que de 157 metros sigue siendo reconocido como un sitio turístico del municipio, pero la contaminación y el represamiento del río Bota ha mermado su interés, demandando con urgencia un plan de rescate ecológico. Saliendo por la sur por Alfagres se encuentra el camino hacia la entrada principal del Parque Nacional Natural Chicaque. Donde se pueden avistar venados, osos de anteojos, entre otras especies nativas de la sabana Soachuna. En la vereda Canoas Gómez se encuentran las ruinas del poblado de El Tuso, que data del siglo XVII.